Buenos días, vamos a, a empezar. Esta segunda... Jo ah, Hola. Bueno. Pues... Seguimos con la segunda jornada de este congreso y bueno, os voy a presentar a Ragnar Audunson que, bueno, eh, va a abrir esta, esta jornada eh, Ragnar Audunson es profesor de Hilo de y Ciencias de la Documentación en la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Oslo y Akerhus Ha liderado varios proyectos de investigación y firmado numerosas publicaciones que ponen de manifiesto el valor de las bibliotecas como lugares de encuentro en el contexto digital vale. os, dejo, os dejo con él muchas gracias oh, oh. muchas uh, gracias um... I would also like to thank you very much for inviting me to to speak to you at this uh, congress. Um, uh, would you allow me to take off this? Uh... Yeah. Yes. yeah, thank. You. Um, it's a bit better, um, and I think the distance is sufficient not to be a threat to any of you. Uh, so what I've been asked to talk about—that is. Uh, Uh, the tension between Buenos días. Libraries as, Voy a hablarles acerca uh, de la tensión uh, existente entre las bibliotecas como espacio físico y las bibliotecas como uh, in of, uh, virtual, uh, uh, notas en un uh, uh, sistema virtual places, virtual uh, de espacios virtuales. Um, we have durante la pandemia about, uh, aprendimos mucho acerca de las posibilidades of, uh, y del potencial de los servicios digitales de bibliotecas. Uh, y creo que las bibliotecas públicas uh, han lockdown, sabido adaptarse rápidamente while, instance, al confinamiento del COVID, uh, services, estableciendo una serie uh, de servicios uh, de recogida books, de, de libros, eh, tanto uh, uh, encargándolos online de manera digital y uh, después recogiéndolos en el punto acordado. Uh, oh, We have been, uh, quick, uh, in, uh, como les decía, también supimos adaptarnos rápidamente a... Como pueden ver, solventando problemas uh, técnicos. Digital, digital, uh, y también rápidamente hemos uh, expandido los servicios de aprendizaje digital y también rápidamente se han desarrollado uh, círculos uh, de lectura, uh, uh, eventos, uh, uh, conferencias, uh, reading, uh, uh, lectura compartida, uh, etc. Y, y han organizado uh, todo uh, esto uh, durante el uh, confinamiento uh, y lo uh, han hecho así uh, mediante plataformas, uh, plataformas uh, digitales. Uh, digital. uh, y esto son lecciones que hemos aprendido y que vamos a, a llevar con nosotros durante la época post-Covid pero creo que también hemos aprendido mucho acerca de los límites de eh, depender de las plataformas digitales sabemos que para muchos la biblioteca pública local es el puente que les conecta con la sociedad y con otras personas y se perdió ese puente durante el confinamiento hace un par de semanas en la quinta ciudad más habitada de Noruega una bibliotecaria decía que los ciudadanos de mayor edad eh, iban a leer los periódicos a la biblioteca todos los días ahí se encontraban con los demás y que esa era su vida y que durante el periodo de confinamiento habían perdido todo ese contacto durante el confinamiento cuando cerraron las escuelas nos preocupábamos mucho acerca de los niños vulnerables aquellos niños que vivían en circunstancias difíciles en sus hogares y que estaban entregados a sí mismos y entonces quizá el debate se eh, estaba en torno a si deberíamos mantener las bibliotecas abiertas para estos niños o las escuelas deberían permanecer abiertas para estos niños. Pero desde luego las bibliotecas podían haber sido un refugio para estos niños durante la pandemia. También ha habido investigaciones muy interesantes desarrolladas en Dinamarca que han analizado... Más de 55 millones de transacciones entre las bibliotecas públicas y familias con niños entre el mes de enero del 2010, desde 2020, dos meses antes del confinamiento y después durante el confinamiento. ¿Y qué pasó cuando volvieron a abrir las bibliotecas en mayo del 2020 en Dinamarca? Y la conclusión de ese estudio es que las desigualdades entre las familias de renta alta y renta baja es una brecha que aumentó durante el confinamiento en que las personas dependían de los servicios digitales. Y, en el, y, y dependía también el préstamo de libros a los niños de forma digital. Por lo tanto, hemos visto y conocido el potencial y, y supongo que eh, conservaremos con nosotros la, ese aprendizaje. Ahora ya las bibliotecas organizan sus conferencias físicas, pero mantienen y conservan lo aprendido durante el periodo de confinamiento. Y de todas formas, todos los eventos que se producen ahora en el seno de una biblioteca se transmite también digitalmente. O sea, que tenemos esas dos modalidades eh, operativas. Mi objetivo en esta conferencia, en primer lugar, es hablar del papel de las bibliotecas en una era en que la digitalización es ubicua, está por donde quiera que estemos. También, qué retos tienen crea la digitalización para la sociedad y si las bibliotecas pueden desempeñar un papel eh, positivo ayudando a la sociedad a hacer frente a estos retos. Y si, y si esto es así, si la digitalización afecta el papel de las bibliotecas como espacios de comunidad y lugares de reunión. Y yo he desarrollado mi investigación a lo largo de dos décadas y eh, también en relación con dos proyectos de investigación financiados por el Consejo de Investigación Noruega, que son los que aparecen aquí en la última línea de la mm, diapositiva. Uno es el proyecto PLACE y el otro el Alm Pub, Uno desde el 2007 al 2012 y el segundo del 2016 al 2020. Este último proyecto fue un proyecto internacional en el que cooperamos con investigadores de una parte de Noruega, Dinamarca, Suecia, eh, Suiza y Hungría y Finlandia. Mi punto de partida es... Eh, pensar en qué consiste una biblioteca y yo propongo las siguientes definiciones para una biblioteca porque las bibliotecas son instituciones muy complejas ahora nos estamos concentrando en eh, bibliotecas públicas pero estas también son complejas pero podemos encontrar una definición que sea válida para todo tipo de bibliotecas y que sea igualmente válida para bibliotecas de niños o el departamento infantil de una biblioteca como para una biblioteca que eh, se oriente a la educación universitaria. Y mi definición es que una biblioteca es una institución, un, el bibliotecario es una profesión que tiene la misión social de iniciar procesos sociales relacionados con el aprendizaje y con las experiencias culturales y literarias en, sobre la base de colecciones organizadas de literatura, tanto físicas como digitales. Los procesos sociales son nuestra razón de ser. Las colecciones que existen en la biblioteca son nuestras herramientas pero las colecciones son inevitables porque no existe una biblioteca sin sus colecciones, pero esto representa la herramienta. Uno de los cambios profundos que están eh, experimentando las bibliotecas es que la digitalización abre una serie de posibilidades que nos permiten cambiar el foco y el enfoque desde la herramienta y las colecciones de la biblioteca a nuestra misión social, a los procesos sociales que constituyen nuestra misión. Desde un punto de vista formal, las exigencias de las herramientas y de las colecciones de las bibliotecas eran tan inmensas en cierta medida que, eh, que, eh, se, que se llevaron una gran parte de nuestra atención y la educación en la biblioteca estaba relacionada en cómo organizar la herramienta, la formación, la formación para alguien que trabajara en una biblioteca era cómo eh, organizar y cómo cuidar las colecciones. Pero actualmente ya estamos en una posición que nos permite cambiar de enfoque y cambiar hacia aquello que es nuestro objetivo último, que es la misión social de la biblioteca. Y esto plantea un nuevo reto, porque ya es un desafío cambiar el enfoque de algo a lo que nos hemos habituado. Y para ahora enfocarnos en, en la misión social, de las bibliotecas, eso representa un reto. Y por una parte eh, hay la tendencia a rechazar este cambio de enfoque y concentrarnos en las colecciones y por otra parte también hay la tendencia que vemos en algunas bibliotecas donde los bibliotecarios se oponen o rechazan la eh, dimensión de la colección y del acervo de la biblioteca. Y quisiera hablarles también un poco acerca de la digitalización. La digitalización y la llegada de, el in de Internet en la primera mitad de los 90 fueron avances llenos de promesas, de más comunidad, de más participación, de más democracia. O sea, en resumen, empoderamiento. Y yo creo que esta era la versión oficial. Y eso era lo que creíamos que nos iba a aportar la digitalización, porque pensábamos que esto reduciría el umbral entre el gobierno y los gobernados. Y se crearían formas de comunicación más fluidas, más directas entre los gobiernos y los gobernados. Y en ese sentido recuerdo un rector de una escuela de bibliotecarios en Dinamarca y escribió un libro en el que decía el título era La sociedad hipercompleja donde decía que la esencia de la sociedad de la información reside en que eh, divulga de forma exponencialmente el o amplía exponencialmente el número de personas con las que me puedo comunicar. O sea que se creía que la digitalización y aumentaría el sentido de comunidad, aumentaría la democracia, la participación. Y en cierta medida podríamos decir que algo de eso ha pasado, pero también vemos que aquí hay ciertos retos como por ejemplo... No hemos visto dispersión del poder por, en la democracia, sino concentración del poder en las manos de las grandes tecnológicas, lo que conduce a menos democracia. Vemos más supervisión y control. No sé si conocen ustedes el libro de Supervisando el Capitalismo del uh, catedrático universitario americano Shushan Asbubov que es un libro muy interesante, que creo que es importante que las bibliotecas lo estudien y que reflexionen acerca de sus contenidos. También Sandra Brayman, que también es una catedrática americana, escribió un libro que se llama Cambio de Estado. Una de sus frases dice que en la sociedad de la información en vez de que las personas sepan cada vez más acerca del estado lo que pasa es que el estado y también las grandes tecnológicas saben cada vez más y tienen cada vez más información acerca de los ciudadanos y los ciudadanos cada vez menos acerca del estado esa es una gran frase por lo tanto por ahí digo aquí en la diapositiva que hay más super, supervisión y control y también una uh, uh, uh, una, un movimiento hacia una guetoización y a las ecocámaras y todo esto se resume en un desempoderamiento social y qué papel pueden tener aquí las bibliotecas en una política que esté que sea consciente y sepa evitar todos los peligros de la digitalización. Cualquier desarrollo o avance tecnológico importante tiene en sí mismo ambas posibilidades. Puede representar muchas promesas, pero también eh, incluye muchos peligros. Cuando llegó la industrialización, esta encerraba la promesa de crear bienestar en la historia, de la humanidad como no se había visto antes, pero también incluía la posibilidad de la destrucción medioambiental, de la explotación. Y eso lo vemos ahora, que para evitar la destrucción eh, medioambiental hay una serie de políticas en ese sentido. Y también vivimos con políticas de una destrucción medioambiental sin piedad y Estamos viendo todo lo que esto implica y todas las políticas que se ponen al servicio de eh, evitar los efectos negativos de la industrialización y de este tipo de efectos. Entonces, nuestra tarea en tanto que bibliotecarios y que bibliotecas es promover esto, es decir, el que se produzca un diálogo abierto, informado y una conversación. En la Constitución Noruega hay un ejemplo, hay un párrafo, el párrafo 100, número 100 de la Constitución Noruega, que establece los principios de la libertad de expresión y de la libertad de información. Y la frase final de ese párrafo de la Constitución Noruega dice, es el deber del Estado el establecer las bases para que, el público eh, pueda mantener conversaciones informadas y abiertas. Y para ello, las bibliotecas son una herramienta muy importante para mantener este tipo de política. Se trata de evitar los peligros del desempoderamiento, que eh, está incluido en el desarrollo digital y que eh, también está relacionado con el empoderamiento y esto a su vez está relacionado con de, los avances digitales. Vean esta imagen y nosotros deberíamos promover los procesos sociales de la comunicación entre las personas que viven y que respiran. Aquí las pueden ver intercambiando uh, información y aprendiendo los unos de los otros. Y miren en esta imagen, ven hombres y mujeres y ven uh, un joven. Esta foto, por cierto, es de la biblioteca eh, pública de eh, Borgen, que es la, la segunda ciudad de Noruega. Y es una buena ilustración de la misión de una biblioteca para personas vivas y que respiran de distintas procedencias, donde pueden aprender e intercambiar unas con otras y, se puede y nos permite considerar la biblioteca como un espacio físico de intercambio personal. <risa> Quizá no, no tenemos las mismas posibilidades de hacer este tipo de intercambio en plataformas digitales y nuestra tarea es justamente evitar lo que se muestra en esta imagen es decir, la ecocámara Y aquí presento algunas reflexiones acerca de un concepto clave, que es el de la digitalización, multiculturalismo y la necesidad de contar con espacios de reunión de baja intensidad. Este concepto de lugares o espacios de reunión de baja intensidad o de alta intensidad, los explico aquí en relación a un artículo mío que publiqué en el año 2005, donde hablo de estos conceptos. Pero podemos en general decir que espacios de encuentro de alta intensidad son espacios y lugares de encuentro donde eh, vivimos nuestros intereses y valores primarios junto a otras personas que comparten esos mismos intereses y valores. Por ejemplo, miembros. Aquí estamos todos miembros de eh, comunidades de alta intensidad. Y también lo serían eh, los miembros que acuden a congregaciones religiosas, a organizaciones políticas, eh, un club de deportes o nuestra... Eh, equipo de fútbol preferido o nuestro lugar de trabajo serían lugares o espacios de alta intensidad o un coro si cantamos, en fin, la mayor parte de nosotros pertenecemos a algún tipo de espacios y estos espacios a los que pertenecemos los podemos definir como espacios de alta intensidad. Y estos espacios son importantes porque eh, le otorgan un significado a nuestras vidas, Por eso son importantes estos espacios. Y también lo son. Son importantes porque ayudan a construir eh, confianza. Y por otra parte, tenemos espacios de reunión de baja intensidad. Y estos son espacios y lugares de reunión donde... Estamos expuestos a otros valores e intereses distintos a aquellos que nosotros compartimos y que apreciamos y tenemos que aceptar estos otros valores e intereses como siendo legítimos, no, no tienen que gustarnos y tampoco tenemos que comunicarnos con ellos, pero tenemos que aceptarlos como siendo legítimos y tenemos que reconciliarnos con la multitud de intereses y de valores que existen en el mundo. a la hora de desarrollar esto este par de conceptos me inspiré en un artículo escrito por el autor noruego, un catedrático de historia que se llama Garrison y en los 80 escribió un artículo en el que decía que, que el valor más importante de las bibliotecas y también de los periódicos es que tanto las bibliotecas como los periódicos nos obligan a reconciliarnos con la multiplicidad de intereses y de valores que existen en el mundo. Si uno es un fan de un, del fútbol y cuando cogemos un periódico o el periódico que nos dejan en la puerta de casa antes de llegar a la página de deportes o a la columna de fútbol, pues a lo mejor tenemos que pasar una serie de páginas. Hay personas que están interesadas en el teatro, otros en la economía. O sea que uno está expuesto a una multitud de intereses y de valores y lo mismo pasa con la biblioteca. Uno allí está expuesto a una multitud de valores. Pero en un mundo o en el mundo digital, esto podría llegar a ser la realidad. Aquí uno no está expuesto a otros valores ni intereses distintos a los de uno mismo, a los propios. Y me gustaría aquí darles otro ejemplo. Cuando yo era niño, había un programa muy popular en la cadena nacional todos los lunes por la tarde. Era un programa al que se podían enviar felicitaciones a tu madre, tu padre, tu abuelo, el día de su cumpleaños. Y, y eh, podías pedir un disco, una música para ellos. Y todo el mundo escuchaba, veía ese programa. Y se organizaba de tal forma que la primera parte del programa estaba dedicado a canciones infantiles. Y la segunda parte se dedicaba a canciones religiosas. Ah, y había una tercera parte del programa que se dedicaba a la música clásica. Y una última parte que se dedicaba a música popular del tipo de Elvis Presley o cosas así. Y si el joven estaba esperando que llegara a, su, a escuchar su música preferida en ese programa, pues antes tenía que escuchar las canciones infantiles, los religiosos, la música clásica. No tenía que gustarle, pero tenía que aceptarlas como intereses musicales legítimos con tanto valor como los suyos propios. Esto se lo comento como un ejemplo de un espacio de encuentro de baja intensidad. Hay una historia acerca del sol que también tiene que ver con nuestro papel como biblioteca, que eh, viene, es una historia que les cuento de una biblioteca de Londres al principio de los años 2000, 2001, 2002, más o menos. En esa biblioteca tenían una clase para las personas de la tercera edad. Esta biblioteca estaba situada en un distrito uh, de renta alta de, Ox de, de Noruega, de Oslo. Y había esta clase para ciudadanos de la tercera edad. Pero esa, a esa clase también venían jóvenes que procedían de un uh, barrio no tan afluente. que ahí en esa biblioteca tenían mejor, eh, mejores equipos para los gaming que en su biblioteca local y entonces venían a esta del barrio bueno y había una especie de competición entre los uh, mayores y los jóvenes uh, en cuanto competían en cuanto a tener acceso a los equipos que de de, uh, de ordenadores que había en la biblioteca y entonces se desarrolló una especie de cooperación entre los jóvenes que eran menos uh, le menos intelectuales que los uh, mayores, pues llegaron a una especie de cooperación donde unos enseñaban a otros. Acerca de sus habilidades tecnológicas y funcionó muy bien y no existen muchos lugares de reunión de ese tipo donde personas pertenecientes a grupos sociales distintos y de distintas edades pueden encontrarse en buena cooperación como llegó a suceder aquí. Y esto es un ejemplo de un espacio de encuentro de baja intensidad. Y la investigación también nos ha permitido conocer que las bibliotecas, en efecto, tienen un, ese potencial, el que les acabo de comentar. Y en este estudio del que les hablo, eh, estudiamos seis países, como les decía, los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, Hungría y Noruega y Dinamarca. Y tomamos muestras de población adulta de 18 años, en adelante. Y nos sorprendió encontrar que, para muchos bibliotecarios, el 40% de los utilizadores que participaron en este estudio decían que durante sus visitas a las bibliotecas durante el último año habían establecido conversación con extraños, con personas que no conocían. En Noruega se han hecho varios estudios que indican lo mismo en el año 2007, 2008, 2011 y el último en el 2018. Por lo tanto, son resultados muy fiables y muy, eh, muy válidos. Y el 27% manifestaban haber establecido conversación con personas de grupos distintos a los a los suyos propios, con personas de distintas procedencias culturales, de distintos grupos de edad. Y creo que no existen muchos lugares como esto de encuentro donde una persona mayor se pueda sentar con un joven de un grupo étnico distinto y establecer una comunicación. Y yo creo que esto es una, una cualidad que es única de la biblioteca. Que en líneas generales, por ejemplo, en Internet, cuando Internet abre una serie de posibilidades para construir nuestra, nuestro propio universo cultural y nuestro universo de información cultural en el que, en el que nos exponemos a, a cosas que nos gustan, ¿y por qué no usar esas posibilidades? porque no construir, por ejemplo... Uh, música, por ejemplo, páginas web donde podemos encontrar la música que nos gusta porque vamos a exponernos a música que no nos gusta, porque nos expondríamos a ideas políticas que no nos gustan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí que existe la tendencia de utilizar estas posibilidades para crear un universo cultural y de información que refuerce los intereses que ya tenemos, pero la democracia depende de espacios de encuentro donde nos veamos expuestos a, al otro, al otro punto de vista. Y la biblioteca, la biblioteca física sigue siendo un espacio de ese tipo. ¿Y qué tipo de espacios o de lugares son las bibliotecas? Yo no sé si ustedes ya conocen el concepto de lugares terceros. Es una expresión acuñada por el sociólogo Oldenburg en el 89 que, multiplicó, eh, que publicó un libro que se llamaba Los grandes y buenos lugares terceros. Y estos lugares terceros o terceros lugares son espacios o lugares que son importantes al construir sentido de comunidad. Podría ser el pub local, donde hay los habituales que van todos los días. Y sabemos que si vamos allí, nos vamos a encontrar a personas que conocemos. Y la principal actividad ahí es charlar. Nos venden una bebida. Y ahí sabemos a quién podemos dirigirnos en caso de tener un problema, etcétera. O sea que también se construye ahí capital social y eso sería un, ter un lugar tercero o tercer lugar. Y también las bibliotecas eh, locales son eh, lugares terceros en ese sentido. Después hay un sociólogo británico muy famoso que es Sennett y ha escrito un libro que se llama La caída del hombre público, y él define los espacios públicos como aquellos espacios donde nos encontramos con extraños, a los que no conocemos, a los que conocemos de forma categórica, conocemos su categoría, pero no a la persona. Según Senet, en un espacio público nos encontramos con gente que no conocemos. Mientras que en un lugar privado nos encontramos con gente que conocemos. Y por lo tanto, en un espacio tercero aprendemos a tratar con lo desconocido y es un importante rasgo de la civilización. Y una biblioteca es un espacio público en ese sentido y un espacio tercero. Y las bibliotecas pertenecen a la esfera pública, es decir, son lugares relacionados con la formación de la opinión pública. Entonces, las bibliotecas pertenecen a la esfera privada o lo que llamábamos como lugares primeros o pertenecen al espacio de trabajo, lo que llamamos un segundo eh, lugar. Hay lugares que claramente son una cosa u otra. Por ejemplo, la escuela o el lugar de trabajo es un lugar segundo y la familia es un lugar primero o un espacio primero. Y si consideramos los periódicos como un lugar o un espacio, este sería, sería la esfera pública. Y el pub de la comunidad local sería un lugar tercero. Y entonces así entendemos la diferencia entre estos, entre estos tres conceptos. Pero yo creo que lo importante acerca de las bibliotecas y lo que les confiere su eh, cualidad única, es que son espacios que no pueden quedar restringidos a ninguno, a ninguna de estas categorías. Las bibliotecas son espacios de la comunidad con características de espacio o lugar tercero. Y por ejemplo, en nuestro estudio, el 43% de los usuarios eh, declararon haberse encontrado a amigos y a vecinos en la biblioteca. Por lo tanto, también son lugares donde uno se encuentra a personas conocidas, vamos con los amigos, nos encontramos a los vecinos y también, como lo vimos antes, son espacios en los que también nos vemos expuestos a extraños. Por lo tanto, somos, son lugares, espacios terceros en el sentido de Senet. También son lugares a donde se va con la familia. También... Van los padres y llevan a los niños para ir a una representación de teatro. Por lo tanto, también son espacios familiares, o sea, son un lugar primero. También son espacios donde uno va con compañeros de estudios para trabajar en un proyecto que nos hayan eh, encargado. Están relacionados con la esfera pública y con la formación de la opinión. Por ejemplo... En nuestra investigación, en estos seis países que les comentaba, el 30% de los usuarios declararon haber asistido a reuniones y a debates en la biblioteca. Y le preguntamos a los usuarios de la biblioteca si habían usado la biblioteca en su uh, calidad de ciudadanos, porque teníamos cuatro preguntas en ese sentido. ¿Usa usted la biblioteca para informarse? ¿Asimismo, acerca de sus derechos y obligaciones como ciudadano? ¿Usa usted la biblioteca para mantenerse actualizado como ciudadano? ¿Acerca de cuestiones que afectan a la comunidad? Tercera pregunta, ¿usa usted la biblioteca para encontrar información acerca de cuestiones relacionadas con la comunidad o cuestiones políticas que le interesan en particular? Y la cuarta pregunta, ¿ha usado usted la biblioteca para encontrar información que le ayude a tomar una decisión como ciudadano, por ejemplo, relacionado con elecciones. Y lo que averiguamos es que casi el 50% declaró que encontraba información importante para su papel de ciudadano en la biblioteca en todas estas dimensiones. Por lo tanto, desde luego, también es un lugar y un espacio donde ejercer la ciudadanía. Porque yo creo que uno, una de las principales cuestiones que averiguamos en nuestro estudio es que las bibliotecas se abren para podernos desplazar sin obstáculos entre las distintas esferas y papeles de la vida. En una única visita a una biblioteca se puede ser a la vez estudiante, se puede ser amigo, que vamos a buscar material o un libro para preparar una visita a Barcelona con un grupo de amigos. Podemos ser un padre que vamos a buscar un libro que le vamos a llevar a los niños a casa. Se puede ser un ciudadano. O sea que todos estos roles se pueden producir en simultáneo en una única visita de una única persona. Por lo tanto, se puede mover entre las distintas esferas de la vida y los distintos papeles de la vida. Y recuerdo que una vez en una biblioteca donde estábamos efectuando observaciones, había dos uh, mujeres en la treintena que se reunían todos los días después del trabajo en la biblioteca y se sentaban allí se traían unas tazas de café y era como un era como la alternativa a una cafetería para ellas y de repente una de las dos mujeres se levantó y se fue a la estantería a la estantería de los libros religiosos y de filosofía y trajo consigo y cogió de allí un libro sobre el islam y cuando fuimos a hablar con ella y le preguntamos, nos explicó que en su lugar de trabajo se estaban hablando de cuestiones relacionadas con los musulmanes y el islam. Y entonces ella quería estar más informada para poder participar mejor en las discusiones. O sea que mientras ella estaba en, en la librería, eh, perdón, en la biblioteca como amiga de su amiga, pues también estuvo allí como ciudadana con intereses de ciudadana y para sentirse... Eh, ciudadana informada a la hora de eh, opinar en la esfera pública y después volvió otra vez a su amiga o sea que ella se movía sin obstáculos entre todas estas esferas vitales y esta es una cualidad única de las bibliotecas y es muy importante conservar esta cualidad y cuidarla Y otra cuestión es la importancia de los efectos secundarios. Uno de los hallazgos más importantes de nuestro estudio son los, eh, la importancia de los efectos secundarios. La mayor parte va a la biblioteca para buscar un libro para el fin de semana o para las vacaciones o o van a la, a la biblioteca para trabajar en un proyecto o por intereses privados o propósitos privados. Pero después la biblioteca tiene una serie de efectos secundarios a su vez. Como por ejemplo, entrevistamos a una joven de una biblioteca de Oslo que estaba sentada ante un ordenador y nos explicó que ella iba a la biblioteca para, para ver su correo y era su única razón, pero la seguimos observando y al cabo de un rato, cuando hubo acabado de ver su correo, se quedó en la biblioteca unos 15, 20 minutos, pero también empezó a leer una especie de panfletos del gobierno local, y después también estuvo mirando una información que había en unos tablones acerca del ayuntamiento local. Y eso, todas esas informaciones que la señora adquirió eran efectos secundarios porque ella conscientemente había ido a la biblioteca para ver su correo, pero estos fueron los efectos secundarios. ¿Y cada vez que yo voy los domingos a pasear por el bosque, las afueras de Oslo, que lo hago todos los domingos, voy para disfrutar de la naturaleza y no lo hago para promover la salud público, pública, pero ese es un efecto secundario. Y este efecto secundario es lo que eh, justifica que el gobierno noruego estimule y promueva ese tipo de actividades. Y por lo tanto deberíamos ser conscientes también de ese hecho. Y yo creo que me gustaría concluir con... Lo siguiente: que muchos han predicho la caída y la irrelevancia de las bibliotecas como espacio físico, pero ¿qué es lo que nos cuenta la realidad? En Noruega, el, la Oficina Central de Estadística hace un estudio de bibliotecas cada 10 años desde 1978. La primera vez lo hizo en el 78. Y el 25% de la población adulta decía que había usado la biblioteca pública por lo menos una vez en el último año. En el 78, po poco habíamos escuchado acerca de la digital digitalización, todavía no se hablaba mucho de eso. Diez años más tarde... Ya muchas bibliotecas empezaron a usar los ordenadores. En la imagen podemos ver a una biblioteca registrando eh, aquí libros en un ordenador y buscábamos la información en los ordenadores acerca de los libros y nuestras colecciones. Y el uso de las bibliotecas en Noruega aumentó en, en esa época del 10% al 45%. Después, en el 98, ya se había establecido internet y la mayor parte de las bibliotecas estaban conectadas a la red. Y la proporción de la población adulta que usaba la biblioteca pasó del 45 al 47 El 46 había acudido a eventos y a reuniones en la biblioteca. Y la siguiente, el siguiente estudio se hizo en el año 2006. Y ahí ya había todas las redes sociales. Ya se había establecido Facebook, hacía uno o dos años. Siguió creciendo la proporción de usuarios hasta llegar al 48%. Y una cosa importante que sucedió entre 1998 y el 2006 es que la proporción de usuarios que acudía a eventos y a reuniones aumentó hasta el 60%. Y ahora la proporción de usuarios en la mayor parte de los servicios está entre el 50 y el 60% en el 2018 y 2020, en ese periodo, y las proporciones siguen aumentando. Y cada vez la población acude a más reuniones y eventos en las bibliotecas y han aumentado hasta el 30%. Y esto sucede en los seis países objeto de estudio. Ello, parece que con cada vuelta de tuerca de la digitalización, la utilización física de las bibliotecas parece que está siempre en aumento. Por lo tanto, estamos en una posición muy distinta a lo que sucede con otras plataformas de medios. Por lo tanto, puedo decir que la digitalización parecía generar la necesidad y la demanda de espacios físicos de encuentro y de la biblioteca como un espacio de encuentro físico. Y quiero agradecerle su atención. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero si hay, hay tiempo para quizás una o dos preguntas. Sí, sí, sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, aquí hay, hay una persona, sí. Quiero agradecerle su conferencia que me ha parecido muy interesante y quería preguntarle si ¿Sí? ¿Sí? los ¿Sí? límites de la organización lo ha ¿Se si ha estudiado usted los límites de la organización en relación con la biblioteca? Porque me parece muy interesante su abordaje de acerca de no limitar la biblioteca a un espacio tercero o a un espacio primero. Me ha parecido muy interesante este aspecto de los espacios públicos que usted... Por favor, puede repetirle porque me llegó tarde el... El auricular. Yo quiero preguntarle si ha traducido usted el párrafo de Susan Lake de los límites de la organización cuando se refiere a nuestra concepción de la biblioteca de una manera distinta cuando hable usted de que las bibliotecas no son espacios terceros, ni un espacio segundo o un espacio público, sino. Si existe ahí un concepto de limitación, ¿será que esta definición se refiere usted a definir otro concepto? Dice el orador, o sea, y dice, si ha estudiado usted el concepto de la limitación? Era la pregunta. Respuesta. Estos conceptos establecidos en la sociología como espacios terceros o los otros espacios no cubre totalmente aquello que realmente representa una biblioteca. Por lo tanto, podríamos eh, considerar esto un tema de discusión o de debate. Es decir, ¿qué tipo de espacio debemos considerar la biblioteca? Hay una tesis doctoral de una alumna relacionada conmigo, que llama a las bibliotecas o las considera como un cuarto espacio. Por lo tanto, necesitamos quizá un concepto que capte la complejidad y la unicidad o esta calidad única que tienen las bibliotecas, que son unos espacios de encuentro especiales en la sociedad. A lo mejor es que yo no acabé de captar del todo su pregunta, pero podemos seguir charlando después al respecto. Pues nada. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, ¿tú? bueno, luego si queréis, Lars está por aquí, podréis hablar con él si con más tiempo. Gracias. <tos>